Es un producto financiero muy complejo que han aprovechado los, eh, los bancos para recap recapitalizarse con el dinero que han cogido a la gente que tenía, un, un producto que no les convenía y con ello eh, han dejado sin dinero a la gente para poder reflotar el banco en las fusiones que hicieron. Aquí en la comarca somos unos 450, lo que pasa que la gente pues tiene miedo a manifestarse, tiene miedo que se sepa o todo la vergüenza, entonces estamos una, los que estamos en la plataforma y son los que nos movemos aquí, pero en la comarca hay unos 400 y pico, Nos dijo lo que eran, ni nos dijo que era un producto que no era conveniente para los pequeños ahorradores, ni nada, ni hizo el test de MIFI si que hay que hacer para ver si eres idóneo para este producto, nada, en ningún momento dijo nada. Ya lo que hemos comentado, la falta de información y después hay gente pues que se han sacado contratos de la entidad para ir a firmar, otros que no están firmados, otros que directamente les han pasado el producto, eh, hay bastantes irregularidades. Nosotros hemos hablado con ellos, ellos dicen que no, pero al principio igual es creíble que no supieran lo que iba a derivar esto, pero al final del 2009 en adelante yo creo que ya sabían perfectamente lo que, lo que estaban dando y lo que, y lo que era este producto. Sí, de, de hecho en la plataforma ya casi todos han iniciado procesos legales, el problema es que nosotros pensábamos que podíamos efectuar una demanda colectiva, pero nos, no, no nos aconsejan porque cada caso es específico y tiene unas determinadas eh, connotaciones. Entonces tenemos que ir por demandas individuales, pero ya hay varios que están en ello. Sí. Que, que a ellos, pues que les ha cogido como a nosotros de sorpresa, que es una, directri una directriz que vino de Bruselas y que con la connivencia del, del Banco de España y del Gobierno eh, que les, ha, que se, les pilló de sorpresa, pero eh, no te dan ninguna. dos opciones. La primera, eh, coger un canje que ellos te ofrecían, que te daban el 70% en acciones y el 30% en obligaciones. O la segunda, no aceptar ese canje y el flow directamente te quitaba el 30%, en algunos casos y en otros más. Pero... Eh, las acciones nos las han vendido a 1.11 y ahora mismo están con un valor de 40 y cada día pierden más, o sea que al final no tiene Contando siendo occidental algo sí si nos han en, en cuestión de prensa tanto regional muy poco parece que hay una directriz para que se note cuanto menos el, que estamos en este proceso.